Hoy os voy a enseñar a hacer las mascarillas de pliegues con el kit de telas de luna. Este kit contiene goma quirúrgica en tres colores, tiras de algodón orgánico, hidrófugo y antibacteriano, un patrón con distintos tamaños de mascarillas y telas de algodón en tres colores para realizar 12 mascarillas. dividir la tela hidrófuga en 12 partes encarar la tela de algodón con la tela hidrófuga y colocar entre medio 23 centímetros de goma coser alrededor a medio centímetro del borde de la tela precortada Dejar un trozo sin coser para poder dar la vuelta en uno de los lados cortos. Coser la otra tira de goma. Recortar la tela sobrante del borde. Girar del derecho por la abertura dejada. Colocando el patrón encima, situar cuatro alfileres en las marcas que indica el patrón. Encajar dos alfileres entre sí y doblar el pliegue formado hacia afuera de la mascarilla. Hacer lo mismo con los otros dos alfileres. Pasar una costura por el borde para sujetar los pliegues. Planchar con los dedos el hueco que quedó sin coser. Repetir los pliegues en este otro lado. coser los pliegues. Ahora es el momento de ajustar la goma, por eso anteriormente hemos cosido solo uno de los extremos.